ya está instalado mide la tensión en bornes directamente con estos imanes y la corriente con este sensor de núcleo abierto una vez conectado ya está enviando los datos por Wi-Fi a la plataforma a la plataforma cloud y a partir de aquí se puede analizar el consumo de activa reactiva puedes poner talleres remotamente o calendarizar esas cargas y bueno, otra serie de equipos, medidores trifásicos, medidores también industriales, medidores más domésticos, todo lo que tenga que No tiene pantalla, no tiene botones. Por lo tanto, todos los datos que recoge este sensor solo se pueden conocer o conectar a través de internet. Estos productos, estos equipos, decir, no tienes que ir a consultarlos tú manualmente, físicamente, sino que están en donde sea, en el cuadro eléctrico de una empresa, de una industria, y todos los datos están almacenados en un cloud, de forma que se pueden consultar desde cualquier sitio. tiempo real el estado de funcionamiento eléctrico de todas las instalaciones. Básicamente, nuestro cliente es el auditor energético, gestor energético, jefe de mantenimiento de las corporaciones lo que les aporta este conocimiento y el control de cómo utilizan la electricidad y identificar si hay oportunidades de ahorro si hay anomalías, si hay posibilidades de cambiar la tarifa, eh, reducir la potencia contratada, consumo En horas que no debería haber consumo, comparar el consumo entre centros similares, por ejemplo, dos supermercados de mismo tamaño que uno consume más que el otro, dos McDonald's de mismo tamaño que uno consume más que el otro, etc. Va un poco lenta, aunque obviamente se nota una evolución y que cada vez más, pero es algo que, que cuesta, cuesta de que arranque. ¿no? no sé, no sé si puede ser. Y que, que, que, que Quizás no se conoce lo suficiente y no conozco no los es, es el futuro. <risa> y en fin, es algo pues, realmente.